es que el general de aquí de San Francisco de Macorís prohíbe a la prensa tomar informaciones dentro del de cuartel. Y es que miembros de la prensa en esta ciudad denunciaron que el recién designado director de la Regional del Nordeste de la Policía Nacional, General Juan Pablo Ferreira, prohibió tomar denuncias y noticias en esta fuente de información. La medida tomó por sorpresa a los reporteros y periodistas quienes cubren esta fuente hace más de 10 años. La intención es coartar estos medios de comunicación de que no presenten las noticias tal como están pasando, aseguró Ramón Galvez, productor del programa Informe con Galvez. Los trabajadores de la prensa asumen que con la censura el general Ferreira busca ocultar las constantes denuncias de robos y atracos que se producen diariamente en este municipio y toda la zona. Escuchemos. Pues bien, acabamos de salir de una reunión con el general donde después de más de 10 años que tenemos visitando, cubriendo las fuentes policiales eh, en, este, en esta sede de la policía aquí en San Francisco de Macorís resulta ser que el nuevo general nos ha prohibido de, de que nosotros grabemos a los, los agentes detenidos que vienen aquí y ha presentado un sinnúmero de excusas. Nosotros repudiamos esta actitud por parte del general. Porque tienen que entender que a nosotros somos quienes buscamos las informaciones todos los días y quienes le llevamos las informaciones a toda la población. De manera que esperemos que generar pues, reflexiones, o si no, no venía aquí a, a grabar las incidencias que ocurren aquí. No quiere que graben atracos, porque eso le hace daño a su gestión ¿Y a, la y a la institución, cuando nosotros entendemos que sí tenemos que grabarlo y sí tenemos que llevar la información a toda la población. Dominicano, no sé si uno también quiere hablar. Todo viene, señores, todo viene, pueblo dominicano, a raíz de que la prensa franco-macorizana ha denunciado a través de los diferentes medios: pues dos asesinatos. El que sucedió acá en la calle Sánchez, donde mataron a un agricultor, unos antisociales. También viene a raíz de otras muertes que. A través de atracos se han efectuado aquí en San Francisco de Macorís en su breve gestión aquí. Entonces, estos medios lo hemos denunciado, lo hemos pasado por nuestros medios. Entonces, este, la intención es coartar estos medios de comunicación, de que no presenten las noticias tal y como está pasando. Eh, vamos aquí. Me voy a referir sobre el tema ya que nosotros somos parte de, claro. de los pagineros que buscamos noticias. O sea, la página mía es una página que es global. Ahí yo subo entretenimiento, subo deporte, subo noticias, porque hay páginas que solo suben eh, noticias. ¿Un tipo de contenido. El contenido mío es de, ah, de moda, ¿Variado? de sport, Variado es un contenido para todo público. ¿Qué pasa? Que este general, le damos la bienvenida a la provincia de Duarte, y lo primero, el primer huevo que pone, popularmente hablando, es que la población está tranquila, que no está pasando nada. Donde aquí cinco y seis atracos en un día que los registran allá. Hay, que hay muchos que no son registrados, que la gente se queda callado con miedo, frustrado. Todos los días se está robando aquí, se está matando aquí. Dios sé que va a frenar esto Porque yo veo que ningún general me puede poner los pantalones Otra cosa es Más de 10 años Están los pagineros Yo no yo soy un chivillo, Yo salí otro día En pandemia Pero hay mucha gente de peso Ahí involucrado En lo que es el día a día Buscando informaciones Para que usted en su casa Cuando usted llegue de trabajo O en su teléfono Usted se mantenga informado algo que uno puede pensar, ¿por qué tomar estas acciones si con usted informarle a la población no le hace daño a nadie? ¿Qué pasa? Que hace varios días viene eso como transcurriendo, que él no quiere que la población se alarme. ¿Entiende? Entonces, si nosotros no damos la noticia, la población va a quedar en el aire, entonces, él no quiere que su gestión sea manchada y no está haciendo nada, porque aquí hay muertos ya y él no tiene un mes. No, lo negó y, se hizo loco. y se hizo el loco negándose. Es mejor, como dijo el director de la Policía Nacional que estaba aquí esta mañana, que le van a buscar un bajadero a eso y tienen que hacerlo lo más pronto posible, porque con esta página y estos muchachos que están ahí el día a día en el cuartel, que no es fácil levantarse a las 7 y media a las 8, estar ahí parado a, a, a hacer yuca, que yo lo hacía, dejé de hacerlo ya porque estamos en otras labores. ¿eh? Pero debe buscarse una solución, General Ferreira, no haga la cosa la mala, que usted esté en San Francisco de Macorís, que aquí la cosa la mala a nosotros no nos gusta. Usted entra en un diálogo, usted pone una hora, usted pone una persona encargada, mire, ahí vienen los, los periodistas, mire, usted le entrega ese papel, ahí están los detenidos. ¿eh? Pero no prohibiéndole la entrada a ellos. O a nosotros. Porque la población, aquí hay personas que no tienen una televisión. En su trabajo, en el guachimán, el guachimán de la empresa TAL, en la noche, en la mañanita, ella se hacía así, chequea el teléfono y busca, déjame buscar netoflow.com, fue Y ahí ve la información cuando iba para su casa. ay, atracan a fulano y vecino. Y lo ve ahí. Entonces usted no puede prohibir eso, general. ¿Usted entiende? Usted primero tiene que hablar a los pagineros. Lamentablemente, los pagineros no somos periodistas. Algunos. Somos comunicadores, emprendedores, porque de una página se mantiene una familia de la comunicación. Usted entiende, y lamentablemente estamos viviendo una era que es por el teléfono, digital, que, que eso no es escondido. Estoy diciendo, usted por ahí que se maneja. Todo, entonces usted no puede venir con esa brutalidad. usted lo que tiene que arreciar, como lo, lo hemos dicho aquí, arreciar los operativos, que la, la gente vea a la policía más constante. ¿Me entiende? Y dejar que la prensa haga su trabajo. Usted no lo quiere así, desorganizado, que tenga ahí parados. Usted busca una hora, mire, a las 8, de a las la 9, a las 7... Ustedes tienen que estar ahí porque a las 7 van a sacar los detenidos y lo que pasó en la madrugada y lo que pasó el día anterior. Mírenlo ahí. Y ya, hasta abajo una mata. No, mira, aquí usted va hasta abajo la mata. Y ahí nosotros vamos a llevar la información. Pero el pueblo tiene que saber qué es lo que está pasando con la policía. Hay que sentirse seguro. Y la seguridad aquí no está bien, en este, en este pueblo. Aquí que menos corre vuelo, aquí te matan por, dos, por lo tuyo, dos pesos te quieren matar. entiende. Entonces, Tensión General Ferreira debe hablar con los muchachos, que a veces está sin desayunar, están ahí tirando peo en el aire, como dice. Hasta las 11 de la mañana, a las 10, esperando que le den una información. Entonces eso no se puede, usted está callando un pueblo. Claro. Y atención los movimientos populares, los movimientos populares deben poner atención a esto y enfrentarlo junto con nosotros también, que no nos dejen solo. ¿Y dónde está la libertad de expresión? Claro, y lo, adiós, ¿y por qué? Y, y los muchos que se benefician los movimientos populares, populares cuando quieren hacer denuncia con la prensa sí. y los medios. Eh. Y la página que es único El único pueblo que yo he visto es eso que viene este hombre está adivinando aquí. Claro. ¿Cómo no va a mantener un pueblo informado, o sea? y Además la gente de por todo tipo de medios, como decía Néstor, que ya toda la tecnología se va a enterar. Claro. Entonces, como que tú ganas ocultándole a las personas a las que tú manejas a la provincia eso? Que de los lo atracos, de los robos, o sea, ¿qué gana con eso? Absolutamente nada. Mala armada está la población. Porque se va a encontrar rara la población. ¿Y qué pasa? Que esto, que no funcionan esto. Porque está, por algo son periodistas hacen ese tipo de trabajo. Es para informar man, y man, llegar hacia el pueblo para que se mantenga al tanto de la situación. Para tú venir a Miami que no, que eso hay que ocultar, hay que taparlo porque eso... Más daño está haciendo ocultándole ese tipo de información. No, Señores, pero hasta, en, a, hasta allá en el Palacio de la Policía, allá en la capital, hermano, ¿está la prensa fija ahí? Sí. Y los pagineros, como tú dices, fijos, están ade adentro del palacio, adentro. Sí. fijo, Desde 6 de la mañana hasta la noche. El montando, claro. Porque yo trabajaba también en la calle, antes de, antes de yo ser productor. Yo fui camarógrafo fui para hacer todo eso. Y, y yo trabajé en el palacio. Y también en el Palacio Presidencial, también hay un equipo también ahí, fijo. Entonces viene este hombre a adivinar, ¿qué es eso? ¿Usted no quiere que, que, que entrevisten eh, el acusado o algo? No, está bien, usted se mantenga, pero tiene que hablar con la... No venir a hacer la cosa a lo bruto. Es que los malhechores hay que verlos, hay que ver quiénes son. O sea, él no puede ocultar que nosotros veamos quién mató a fulano, porque nosotros te, tenemos que saber quién fue. Para uno saber, cuidarse y saber quién es. Es que después que él, él está aquí... No se ve una, una patrulla de la policía en la calle, no se ve, mi hermano. Sí, aumentaron, porque. Pues, qué? Oye, tú, oye, ahora mismo, un una gente sale, hace un recorrido la, la Avenida Libertad, la Avenida Principal, la Salcedo, etcétera, Castillos, y tú no ves una patrulla, la policía en la calle, hermano. Entonces, ¿cómo no va a ir atraco? Entonces, ¿eso que no quiere, que se informe? No, así no, y eso no lo vamos a permitir. Eso es así. Sí. Es así. No, no debemos, no debemos, porque la población. My, a mí me da un pique, claro, porque viene este hombre con tantos problemas y muerte, asesinato lamentable que en esta ciudad. Sí, es feo, eh. Usted lo que tiene que salir, usted lo que tiene que salir, barrio por barrio. El presidente de la Junta de Vecinos de, de, de, de, de Sánchez Madrigal, ¿quién es? Va a una reunión en general, viene para acá mañana a las 8 de la mañana a hablar con los ciudadanos. Dígame cuál es la problemática, cuánta patrulla usted quiere. Rabo Chivo, vamos para adentro, uh, como así el General Ten, un saludo. El General Ten, entrábamos, Filo, mira, mira, Filo, Newman y yo, y el General y tres policías más. Hasta abajo, Rabo Chivo. Y andaba en la calle. Y andaba en la calle. Y, y tiran tiro para allá que vamos. Saludos al Coronel Luzón y a Cona también. Ah, que están tirando piedras. Para allá, dale para arriba, para arriba, para arriba. Que están tirando piedras. Entonces, usted lo que tiene que hacer y su equipo, porque cada general viene con su equipo, armar eso en los barrios, concientizar la juventud. Estamos aquí en Bijao, en la comunidad de Bijao. ¿Qué le hace falta? Usted, usted está están patrullando por aquí, el Presidente de Junta vecinos. Preguntarle a los ciudadanos socializarse porque generar es un terror. ¿Cuánta, ¿Con cuánta patrulla usted cree? No, mira, dos pa ah, mañana dos patrullas van a estar fijas en la iglesia <coughs> dando vueltas. Dando vuelta. Cuando hay eh, misa, manda una guagua y dos motores y ahí le arrancan los monederos a la gente. Sí. No está generando, yo no soy policía. ¿Entiende? entiendes? Eh, calle, calle oscura, salida de universidad que siempre uh -huh. a, atracan. Vamos a, a hacer una reunión a la Junta de Vecinos de aquí, la Jennifer. ¿Cómo se siente? Yo soy General Ferreira y vengo a, a, a presentarle este, este proyecto eh, de seguridad que yo tengo en mi mente. Eh, me dicen que por aquí atracan mucho. Mira, por aquí va a haber dos patrullas. Y ya. y ya que Ahora, como dijo el director de la policía, si necesita personal que hable, que llamen para allá y le manden policía. Porque en la huelga aparecen policías en cada policía, esquina. No. Entonces, debemos poner la mente en otra cosa. Debemos poner la mente en otra cosa, general Ferreira. ¿Tiene? Porque aquí hay muchas cosas que usted viene de que a, a enfocarse. Y después cuando tienen... Un, un peo emburujado. Un de una vez la prensa. La prensa. Y, y dos o tres lambones que hay ahí en la policía. Lambones y lambonas. Que viene y que Oye, en una provincia que no ha pasado nada. Dos. dos, do, En la nota prensa que a mí no me la mandan. En dos atracos. La provincia. En Samaná no atracan la gente. fue pues. Aportan ah, pues, de vacaciones los ladrones. Entonces debemos nosotros. Como, como está de bruto, nosotros también nos vamos a poner bruto. Que llame la gente, ahí está el teléfono, que llame la gente, si, si estamos tranquilos y si estamos bien, en este pueblo matando a la gente seria. ¿Eh? Todo el mundo, al grito, que me atracan. A mí no me atracan, yo no caigo nada nunca. Yo soy <risa> igual que el cuevo, visto, belle. Una enfermera, sí. una mujer tranochada. Que venía de su trabajo. Y le quitan todo. Entonces, él dice que no hay nada. Que no está pasando. Pero lamentablemente, aquí, es lo digital, que está activo. Y, y no programa, les diga, Johnny ni Paulino, nosotros. Tú ves pues, que nos vemos. Y me excusan que si eso ocasiona algún malestar. Es eh, compañera. ¿Me entiendes? Entonces, Ferreira. ¿Usted escuchó lo que dijo su jefe? Si no hay gente, hable. Si no hay personal. Aquí hay un libro de vago, también nosotros podemos recomendarlo para la policía. Porque no está arropando y viene y dice, no, que no ha pasado nada. Que, no, esto, que lo... El otro era mudo que no hablaba. <risa> <risa> El otro aparecía en parte, tú lo abordabas y eso no. no. Y, y un huidero. ¿Entiende? Entonces vamos poniendo la pila, Ferreira, que no queremos nosotros estar cogiendo mala sangre. Yo tengo el colesterol altísimo, no puedo estar. Vámonos